Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wilton Martínez de ResetOK.com En el día de hoy vamos a resetear la inversora Adeson ET2760, ¿listo? Del error de almohaya. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el programa Ahora en la descripción te dejo el link para que lo descargues, ¿listo? Y la llave, importante que me contactes para obtener la llave, ¿listo? Tenemos todo listo, esta llave no se ejecuta, se deja ahí Abrimos el programa Correcto, aquí se abrió, perfecto, damos clic en select, clic en puerto y aquí debemos elegir el, puer, la impresora que está correspondiente a la ET, en este caso sería la ET 2760, listo, es correspondiente, es compatible, perfecto, damos clic en ok, clic en particular, ok, abajo clic en dice Waste impact counter, ok, Client Main, Client Planner y Client Shed Y aquí se va a mostrar el contador Que está al 100% listo Ambos contadores hay que resetearlos Estamos en Client Main, Client Planner O sea, eh, principal, secundario Y resetear, ¿listo? Está en 100% Y lo va a pasar al 0% Ha quedado reseteada Ahora pedimos que apague y encienda la impresora Para que esta ventana te deje cerrar ¿Listo? Mira que no te, no te cierra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 Contáctame a WhatsApp 301-692-8346 Te habló Wilton Martínez de ResetOK.com -okay